Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Ana's Explaining su show de crisis mundiales y sexo de confianza. Hoy estoy grabando en mi casa, como siempre. Pero el día de hoy estoy muy contento de anunciar que tenemos un invitado para hablar de la pandemia y de sexo. Con ustedes, el doctor Covidio, doctor. Muchas gracias César, me da mucho gusto estar aquí contigo ahorita manteniendo la sana distancia. No pues, muchísimas gracias a usted por su presencia doctor, pero vayamos al grano. ¿El coronavirus se puede transmitir sexualmente? Hasta ahora se piensa que en sí misma la COVID no es una enfermedad que se transmita sexualmente, aunque un estudio chino encontró presencia del coronavirus en semen. Sin embargo, debido a que durante el sexo hay mucho contacto entre dos individuos, la posibilidad de que haya transmisión de COVID es altísima. ¿Entonces se cancelan para siempre los besos de tres? Sí, sí se cancelan. Ah, uh, ok. Pero, ¿qué era el sexo casual? Bueno, pues en este momento queda absolutamente prohibido. Ver a cualquier persona es en extremo peligroso. Además, puede que te diga que no ha visto a nadie, pero ¿cómo sabes que te está diciendo la verdad y no solo te está mintiendo para tener sexo contigo? Cuando ves a una persona, estás viendo a todas las otras personas que vio antes de ti. Ok. Uh, pero ¿qué, ¿qué hay del sexo virtual? Muchas personas lo están usando en este momento como alternativa. De hecho, incluso los gobiernos de Argentina y de Nueva York lo recomendaron explícitamente. Y además creo que toda la audiencia coincidirá conmigo ¿Qué ideas en que solo despiertas y dices, ¿será hoy...? ¿La noche en que suba mis notes a internet? ¿Y si vendo fotos de mis pies? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Nada, sexo virtual. El sexo virtual no transmite covid. Eso es seguro. Entonces sextear es una buena opción para la cuarentena. Mm, yo no diría eso. ¿Por? No hay condiciones. Internet es un lugar inseguro. Ok, entonces el sexting tampoco. Pero ¿qué de las personas que están viviendo juntas, de las parejas que se encuarentenaron, ellas sí pueden disfrutar su vida sexual, ¿no? Bueno. En ese caso es distinto. Si vives con alguien, pues ambas personas están igual de expuestas a la infección. Si una persona agarra COVID, la otra la hará definitivamente también. Entonces es importante en ese sentido que las personas que vivan juntos hablen de sus rutinas y protocolos de cuidado. Entonces, si dos personas viven juntas, pues no tiene sentido que dejen de tener sexo o que lo hagan con miedo. Si alguna cuenta con un factor de riesgo para COVID, entonces debe de mantenerse aislada de cualquier otra persona y además los besos transmiten la enfermedad, ya lo habíamos dicho, entonces cada pareja tiene que tener en consideración eso. Si un beso apasionado puede transmitir COVID, ¿eso significa que es hora de empezar a coger sin amor y de perrito? No. Ok, pero a ver, supongo que sales de tu casa, ¿no? Y quieres ir a un lugar caminando, no usas transporte público, caminando. Y entonces vas caminando y llegas a un Glory Hall. Sabes, sabes qué es eso? Un, un Glory hall, un lugar donde, donde hay un hoyo. Y, y entonces llegas al Glory Hall y no tocas a nadie, no miras a nadie, no te acercas a nadie, solo te pones en la cabina y sacas desinfectante y un trapito y te rodillas con mucho cuidado y comienzas a echarle desinfectante al hoyito. Uh, detente. No veo el sentido de tu pregunta y francamente no veo el sentido de ninguna de tus preguntas. Estamos en medio de una pandemia, en medio de una crisis mundial y tú de lo que quieres hablar es hacer chistes de sexo y sexting y besos de tres y cuartos oscuros? Bueno, sí, un poco. De hecho, de eso se trata el show o por qué no habría de hablar de esto? ¿Cómo que por qué no? Estamos en medio de una crisis mundial. ¿Acaso no tienes miedo? Claro que tengo miedo. Mis padres son un grupo de riesgo. Tengo amistades y familiares que están en los hospitales trabajando en este momento. Yo soy asmático y además soy millennial. Básicamente la crisis económica, política, social es mi casa, es lo que he conocido toda la vida y pensar que en el momento en que termine la pandemia voy a salir a un mundo muy distinto al que conocía. No. Es algo que me aterra, como cualquier otra persona. Exacto. Estamos viviendo un duelo colectivo que se manifiesta como angustia, incertidumbre, ansiedad por algo que tiene consecuencias muy dolorosas y muy reales. ¿No sientes que estás banalizando todo eso? Te voy a responder tu pregunta con otra pregunta. ¿Tú exactamente qué crees que estamos discutiendo acá? Coger y ya. Ok. ¿Y qué opinas de eso? que es extremadamente riesgoso. Además, la mayoría de las personas ni siquiera tienen con quién coger en estos momentos, así que por qué desperdiciar su tiempo y su energía pensando en eso? Precisamente porque no podemos coger es porque estamos pensando en eso. Casi todas las expresiones del sexo requieren algún grado de contacto físico y contacto físico es justo lo que tenemos limitado ahorita. Entonces, pues tiene sentido que estemos obsesionados ahorita con este tema, no? Bueno, cuando tenemos contacto físico liberamos oxitocina, una sustancia muy muy muy poderosa que cuando la tenemos en el cuerpo ayuda a tranquilizarnos y a formar lazos emocionales. Y cuando liberamos grandes cantidades de oxitocina, durante un abrazo, durante el parto y durante un orgasmo. La oxitocina es de hecho un poco la culpable de que después de que tienes sexo tienes ganas de quedarte mirando a tu pareja un ratote y sientes como tanta paz y tranquilidad y que todo está bien en el mundo, ¿no? Entonces la distancia social, que para algunas personas ha sido total, tiene a nuestros cuerpos deseosos de sentir contacto, de sentir cercanía, de sentir intimidad, de sentir placer, de sentir esta sustancia en nuestros cuerpos porque la necesitamos. ¿Y eso qué? Estar calientes podría ser una manera en que nuestros cuerpos se están poniendo en disposición para iniciar el contacto que tanto, tanto, tanto ansiamos en este momento. Y por eso puede que estemos calientes y no puedes juzgar a la gente por eso. ¿Pero acaso no temes enfermarte? Por supuesto que temo enfermarme y de hecho esa es una de las razones por las cuales estoy caliente todo el tiempo. Es como... ¿Tuviste Juego de Tronos? Valar Morgulis. Valar aeris ¿Qué le decimos al Dios de la muerte? Hoy no. Y por eso, quédate en casa. Pero bueno, coincides conmigo en que fue una gran serie, ¿no? Excepto por su final. Terrible. Terrible que todo el cast de Juego de Tronos se infectó de COVID-19 en 2018 y no pudieron nunca grabar la última temporada ni arruinar lo que de otra manera hubiera sido una de las mejores series de la historia. F para demostrar respeto. F. Bueno. En una línea temporal lamentable en donde sí se estrenó la serie. Y aquí vienen spoilers, si no los quieren adelántense a la marca que salga ahorita en pantalla. Arya Stark, a quien conocemos desde que es una niña y que sabemos o al menos intuimos que nunca ha tenido sexo en su vida, decide coger con Gendry justo la noche antes de enfrentarse al ejército de los muertos. Literalmente una noche antes de enfrentarse a la muerte, decide coger en vez de descansar o entrenar o hacer cualquier otra cosa. Odié esa escena, no tiene ningún sentido, solo la hicieron para complacer a los fans. Además, mi Arya Stark nunca haría eso, pero de hecho tiene todo el sentido del mundo de entrada, Henry estaba bastante bien pero más allá de eso, la sexualidad es vida ser sexuales, desear, enamorarnos, tener un orgasmo son cosas que nos hacen sentir así, libres, felices, llenos de vida y si tenemos la muerte enfrente, si tenemos tanto miedo a que las cosas colapsen, pues tiene sentido que nos aferremos a una experiencia que nos hace sentir en el hoy, en el presente, con vida. El miedo a la muerte es lo que nos está poniendo calientes. No estoy seguro de eso. ¿Has leído a Roberto Bolaño? No, no soy un fútbol literato. No puedo rebatir eso. Pero bueno, el punto es que Roberto Bolaño una vez dijo... Follar es lo único que desean los que van a morir. Follar es lo único que desean los que están en las cárceles y en los hospitales. Los impotentes, lo único que desean es follar. Los castrados, lo único que desean es follar. Los heridos graves, los suicidas, los seguidores y de Heidegger. Incluso Wittgenstein, que es el más grande filósofo del siglo XX, lo único que deseaba era follar. Hasta los muertos, en alguna parte, lo único que desean es follar. Es triste tener que admitirlo, pero es así. Pues Bolaño tenía razón es triste. Y ahí, yo difiero contigo y tal caso con Roberto Bolaño. Pero el punto es que yo no creo que sea triste. ¿Y entonces qué es? Es humano, solo es. De hecho, hasta hay un concepto que nos ayuda a entender lo que se conoce como transferencia de la excitación. Y básicamente ayuda a explicar por qué en situaciones que se eleva la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en situaciones de muchísimo miedo, puede llegar a existir excitación. De alguna manera es como si el cuerpo confundiera ambas experiencias. Pero hay tantas cosas a las cuales ponerle atención en estos momentos. La fe, la trascendencia, el trabajo, la familia. Ah. Y pensar en sexo de vez en cuando tampoco te va a distraer de esos pensamientos. Esa es una mentira que ha sido utilizada durante siglos para hacer sentir culpa a la gente por vivir su sexualidad. Y ajá, la trascendencia y el trabajo y la familia están bien, supongo. Pero ninguna de esas cosas te va a provocar orgasmos. Excepto la familia, si eres de Texas o de Monterrey. Y ahí vas otra vez a hablar de orgasmos. ¿Y qué te de mal hablar de placer? Solo mira el estado del mundo. Procurar un orgasmo es resistir. Quiero que imagines una pareja que tiene miedo y que ante este miedo se dan espacios para abrazarse, para acompañarse, para sentirse, para darse placer. Imagina una mujer que ha crecido toda su vida en un entorno tremendamente machista que no le ha permitido disfrutar su sexualidad y que está aprovechando el encierro para masturbarse más, para conocerse, incluso para comprar uno, dos o más juguetes sexuales. O imagina a una persona joven LGBTQ+, que está encerrada en este momento en su casa con un padre o una madre que no le aceptan y que está utilizando las redes y el internet para conectar, ligar, platicar, sextear con otras personas que podrían estar en la misma situación y a través de eso está sintiendo menos soledad. Bueno, al menos por mi parte, yo no estoy nada caliente. El estrés me apaga. Lo cual también es completamente normal. Se piensa que alrededor del 80% de las personas no pueden sentir deseo cuando sienten mucho estrés. Entonces, va a haber gente que en este momento está caliente, va a haber gente que no. Ambas respuestas son posibles y ambas están bien. ¿Y entonces por qué estamos teniendo esta conversación? Por el juicio moral y alarmista con el que estás hablando. Me incomoda. Hmm. ¿Qué? Ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué te incomoda tanto lo que digo? Porque está horrible, por eso. Sí, pero ¿no coincides en nada conmigo? Bueno, coincido con algunos de los consejos que das, con la gran mayoría. El contacto humano lamentablemente en este momento es peligroso y por lo tanto lo mejor es evitarlo en medida de lo posible, ¿no? Esa parte todo bien. Te digo, no es tanto lo que dices como el tono en el que lo estás diciendo. ¿Estás seguro que te molesta mi juicio y mi alarmismo? Sí, sí, claro. Recuerda. ¿Recordar qué? Solo recuerda. No entiendo. ¿Recuerda? No. Así que ya no le tengas miedo al proctólogo, Julián. Vas a cuidar a tu salud y en una de esas hasta te va a gustar No, no, no O sea, es más importante no ser gandallas. No, no, no, no Esta creencia además es sumamente egoísta Es hora de que enfrentes la verdad No lo hagas no, no, no, no, no, no. ¿Ah? ¿Estás maquillado? Porque represento una parte oscura de ti, la parte que enjuicia moralmente al mundo y no se da cuenta. ¿Y eso se es excusa para verte como emo en 2007? Mira, yo qué sé, yo solo soy una proyección de tu inconsciente. Voy a tener que hablar de esto con mi terapeuta, ¿verdad? Ese no es el punto. El punto es que llevas rato acusándome de moralista solo por querer educar en el sexo seguro cuando no te has dado cuenta de que tú eres exactamente igual a mí. Y lo has sido durante años. Eso no es cierto. Ah, ¿no? Y qué de cuando te dije Cuando ves a una persona, estás viendo a todas las otras personas que vio antes de ti. ¿No te sonó nada rara esa frase? Seguro hasta ellos lo notaron. Claro que noté que era raro. Es muy similar a la forma en la que se empezó a moralizar la sexualidad después de la epidemia de VIH en los 80, cuando le decían a las personas y sobre todo a los hombres homosexuales, cuando te acuestas con alguien estás acostándote con todas las personas que estuvieron antes con él. Ajá, Y eso, lejos de educar de cualquier manera, lo único que hacía era estigmatizar a la gente que tenía una vida sexual la manera en la que fuera, como diciendo si tienes sexo con mucha gente te vas a enfermar y si te acuestas con alguien que tiene sexo con muchas personas te va a enfermar. Y el problema está en... en que es horrible. Al manejar ese discurso sobre el VIH y el SIDA lo único que se provocó es que se hizo una metáfora de que las personas que tenían VIH eran la encarnación viva de la suciedad y de la perversión y de la muerte y eso no ayudó a nadie. Lo único que sirvió es que trajo consigo un montón de estigma, un montón de discriminación y un montón de muerte. Exacto. Justo para eso la escribiste, para ayudarte a probar ese punto. Bueno, yo no la escribí, yo solo soy un alter ego como tú y voy a dejar de existir cuando ustedes apaguen la pantalla. Ah, sí, pero entiendes lo que digo. La cuestión aquí es que la pensaste y por eso la escribiste. Hace unas semanas, leyendo sobre todos los contagios de COVID, por un breve momento, por un breve y terrible momento, pasó por tu mente esa frase. Ok, está bien, sí es cierto, sí lo pensé, pero no hice nada con ello porque entiendo de dónde viene, de la educación súper conservadora y moralista que recibí y que en momentos de mucho miedo tiende a aparecer. El pánico moral vive en ti. Lo que pensamos cuando tenemos miedo no siempre representa nuestras opiniones políticas. Muchas veces solo es una reacción que viene de las primeras formas en que aprendimos a entender y reaccionar al mundo. Ok, te la compro, pero ¿qué hay del primer texto que escribiste sobre sexo y coronavirus y todas las entrevistas que estuviste dando? ¿Qué con ellas? ¿Qué con ellas? ¿Qué con ellas? ¿Qué con ellas? Preguntas eso como si no fuera toda la primera parte de este video, un copy-paste de todo lo que estuviste diciendo. Bueno, eso es porque coincido contigo en los consejos, ya te lo dije. Y además, ¿qué podía hacer? Me estaban pidiendo esas entrevistas y esos textos y para llegar a ciertas reflexiones más profundas requieres tiempo. Y tiempo es precisamente lo que no tenía. Y por el caso, sí pienso que la gente debería de ser precavida en estos días, por lo menos hasta que los hospitales estén desaturados y tengamos todas las personas mejores oportunidades de atención. Ya te dije que el problema no es con eso, el problema es... Sí, sí, sí, el tono, ya lo has dicho antes, pero aceptémoslo. Mi tono no es tan distinto al tuyo. Sí lo es, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no tanto. Finalmente detrás de todos los chistes y memes que usas sigue habiendo un discurso higienista detrás. Esa es la realidad. Sí es cierto, pero... No es tan sencillo, no, mira, no quiero minimizar lo que dices, es solo que hacer esto es un poco complicado a veces, quiero hacer un show que entretenga, que divierta, que eduque y que sobre todo tenga información, que pueda ser útil. Ajá. Y por un lado está un principio, ¿no? el de cualquier persona puede hacer con su cuerpo y con su sexualidad absolutamente lo que quiera, porque esa debería de ser la primera de nuestras libertades o esa es la primera de nuestras libertades. Y en ese sentido, cada persona es libre de asumir los riesgos que quiera. Y por el otro lado estás tú y ciertas guías de salud y la sexología y la propia educación conservadora que yo tengo y el discurso machista en el que estoy metido y todas estas cosas que a veces pintan una línea muy delgada entre una educación libre y una educación conservadora y sí, en algunos momentos la cruzo, no puedo evitarlo. Quizás es que en tus esfuerzos por hacer educación sexual distinta y accesible a todas las personas, terminas vandalizando cosas importantes y replicando otras que no te gustan. Quizás mantener ese equilibrio es difícil y a veces dudo de si debería existir o no. Es algo que me cuestiono todos los días que hago mi trabajo y ustedes con sus dudas y comentarios y críticas y aplausos me ayudan mucho con eso, entonces muchas gracias. Pero de algo estoy seguro, aunque tú me acusas de banalizar todas estas cosas, cuando te pones así de fatalista y de alarmista, en realidad el que termina banalizando la sexualidad y la salud eres tú. ¿Yo? ¿Por? Porque reduces al ser humano a una posición muy simple, la de salud contra enfermedad. Y el bienestar es mucho, mucho más amplio que eso. Créanme, yo nunca voy a banalizar el hecho de que la sexualidad es riesgosa. No, pero es que sí lo haces. O quizás no banalizas el riesgo, pero sin duda alguna, banalizas la sexualidad. Si en algo han fracasado muchas políticas de salud sexual y de educación sexual, es porque todo lo que hacen es decir, no tengas sexo o te vas a morir. Y cuando hacen eso, lo único que provocan es estigmatizar a las personas que viven una sexualidad distinta a la que sus conservadoras mentes imaginan. Pero es que la sexualidad es riesgosa y tenemos que educar para desaparecer ese riesgo. No, la sexualidad es placentera y es intrínseca a lo que somos y sí tiene algunos riesgos asociados. Algunos de ellos son biológicos, otros son sociales y por cierto siempre los sociales terminan haciendo peores a los biológicos, pero la sexualidad es eso placentera, con riesgos, pero placentera. No hay que tenerle miedo a los riesgos del sexo, hay que entenderlos, hay que estudiarlos, hay que saber qué hacer con ellos, porque lo que termina matando no son esos riesgos, es el estigma y la culpa que provocan. El sexo supone un riesgo, así ha sido toda la vida y con una pandemia encima todavía más. Y además hasta que no tengamos una vacuna o una cura contra el COVID tenemos que tener extrema precaución claro y no pretendo minimizar o negar ese hecho hay que protegernos de la enfermedad sí pero también hay que estar atentos a los discursos con los que entendemos esa enfermedad porque tenemos que aprender a convivir con ella como hemos aprendido a convivir con un montón de otras infecciones y virus y bacterias y lo que sea que llevan con nosotros muchísimo tiempo especialmente los de transmisión sexual tenemos dos opciones o nos aterramos y estigmatizamos la sexualidad como lo hemos hecho durante tanto, tanto, tanto, tanto tiempo o generamos campañas de educación que no solo hablen de los riesgos que son necesarios mencionar, pero no solo hablen de eso, sino también de todas las otras cosas que existen en la sexualidad. ¿Y cuáles son esas? El placer, el amor, el descubrimiento, el juego, la comunidad, la transgresión, la vida. Ahorita estamos en una crisis muy particular de salud. Pero cuando todo esto termine, van a seguir existiendo muchas infecciones, muchas enfermedades, muchas culpas y muchos estigmas asociados a la sexualidad. Eso no va a desaparecer cuando desaparezca la pandemia. La sexualidad es riesgo. ¿Y qué vamos a hacer con ese riesgo? No lo sé. No pues... Yo tampoco. Oye. ¿Qué? Pues... Siempre me he preguntado cómo sería tener sexo conmigo y de alguna manera tú eres una extensión de mí, entonces... ¿Es neta? ¿Es neta? Después de todo lo que estuvimos hablando, eso es lo que se te ocurre decirme. Ajá. Ah, bueno, ok.